Hola, soy Pulpul, cantante de escape y quiero mandar un fuerte abrazo y sobre todo quiero animar a la gente a que acuda a la manifestación el 15 de octubre contra los desahucios, contra el abuso del sistema financiero y la banca privada, contra esta especie de títeres que tenemos en el gobierno y en toda la clase política que nos tienen totalmente desprotegidos ante los poderosos por una democracia limpia, una democracia participativa y protagónica. El 15 de octubre nos vemos en las calles. Salud y libertad.